El apoyo es un apoyo absolutamente total porque me parece que este tipo de actos, eh, que no son habituales precisamente, son los que tenemos que fomentar con mayor ilusión y con mayor apoyo, porque, en fin, como... Como se suele decir, no corren buenos tiempos para la lírica. Entonces cada cosa que pueda aparecer tenemos que aprovecharla, aprovecharla y a transmitirla, porque la poesía creo que es algo fundamental y no debemos no debemos permitir que acabe olvidándose y que no se pueda, digamos, expresar públicamente. Pues vamos a celebrar el noveno encuentro de poesía que llama Entre Sabinas. Se celebra en cualquier pueblo. ...cualquier entorno rural de la comarca de Molina de Aragón. Se convocan poetas de toda la provincia... ...pero para recitar aquí... Eh, ...la temática... bueno, ...son poemas de autor... ...siempre... ...y la temática es rural... ...nuestro pueblo, nuestras gentes... ...nuestro patrimonio natural... ...histórico, cultural... ...tradiciones... Este, este recital se celebra... Eh, ...por ahora es anual es el noveno año, y, y no es para de cara al verano, que haya mucha gente en los pueblos, eh, gente de fuera. Eh, lo que se persigue es ofrecer poesía a, a los vecinos que estén en, en cualquier pueblo, porque generalmente, quizás Mil Marcos es una de las pocas excepciones, eh, normalmente no hay Eventos culturales. Bueno, pues hay gente que, que cuando planteas un recital de poesía en un pueblo, eh, hay gente que dice: Bueno, a mí esto de la poesía no me gusta. Y al final del recital se me acercan y dicen: Esta me ha gustado. ...quizás le llega más porque la temática es la que la que vive o la que ha vivido. Sí, tenemos ya prácticamente terminada ya la programación de, de los veranos del Zorrilla 2022... ...que es como se llama la, el programa cultural, eh, en el que va a haber pues eh, de todo... ...igual que los últimos años antes del COVID, va a haber teatro... Va a haber jazz, va a haber conciertos musicales, va a haber obras de, de teatro infantiles, va a haber cine de verano, va a haber bueno, van a haber muchas actividades que en su momento pues eh, publicaremos para, para que la gente lo conozca y pueda acudir a este a este oasis cultural de, de la comarca que representa el Teatro Zorrilla en Mil Marcos todos los veranos.